Soy José Luis Rodríguez, agente de seguros de Bogotá, Colombia, soy Alas. Soy Mariana Espinosa, agente de seguros en México, y soy Alas. Soy Hernán Valivieso. Soy Tatiana Proaño Somos agentes de seguros en Quito, Ecuador Y somos ALAS Hola, mi nombre es Elvin Antuna de Santa Cruz, Bolivia Soy ALAS Soy Natalia Aguirre de Medellín, Colombia Y soy ALAS Soy William Giraldo, soy agente de la ciudad de Pereira, Colombia Y soy ALAS Soy Rosario, agente de la ciudad de Guatemala Y soy ALAS Soy Julián Ferris de Caracas, Venezuela Estoy participando en el grupo ALAS Ahora tú atrévete a descubrir qué es ALAS la Asociación Latinoamericana de Agentes de Seguros. Este viernes 9 de octubre, en punto de las 8 de la mañana, en el espacio de Academia Subseguros, estaremos platicando todo acerca de nuestra asociación, para que conozcas de qué se trata. Pero además, podrás hacer todas las preguntas que necesites para aclarar cualquier duda que tengas. Así que si tú, como nosotros, quieres volar alto, necesitas alas. Soy Raúl Adame, agente de seguros en México.